Buenas noches, este, amigos de, y seguidores de este canal. ¿Se escuchan? Ahora sí. Ya, como les decía, amigos, este, era importante eh, el conversatorio de hoy, sencillamente porque estamos entrando ya a, a lo que podría decirse, ¿no? La, la recta final de, de esta crisis política que eh, está complicando las cosas, ¿no? A este gobierno y, y también, digamos, este a las organizaciones que están participando en una serie de actos que se están produciendo en el Perú. Ustedes acaban de enterarse posiblemente del problema que ha habido en Brasil no hace unas cuantas horas. Han sido asaltados el Palacio Presidencial, el Congreso de la República Brasileña y la sede del Poder Judicial por este grupo fascistas, ¿no es cierto?, bolsonaristas, eh, en una situación, digamos, que... Que debe llamarnos a nosotros la atención, ¿no? porque esa es la modalidad ¿no? Es la modalidad que se está usando en estos momentos en, en toda América Latina cuando algún partido de derecha, algún grupo de derecha, pierde una elección. Eso lo hemos vivido en nuestro país con, con mucha crudeza, ¿no? sobre todo a partir del año 2016 esta crisis política este, del Perú se ha profundizado a, a partir de ese año porque sucede lo que pasó, digamos, en, en Estados Unidos cuando Trump perdió la elección presidencial. ¿Qué cosa es lo que pasó en, esa, en esos momentos? Sencillamente, Trump dio la orden, ¿no es cierto?, de que la, las hordas de sus seguidores ocuparan, invadieran el Parlamento o la sede del Congreso norteamericano y con ello crearon una, una crisis de, de, de proporciones gigantescas, ¿no? Porque eso recién este, se está evaluando, hay una comisión investigadora. Lo mismo va a suceder en el caso de Brasil, ¿no? Es una nueva modalidad, ¿no? Que los grupos de derecha y los grupos de poder están usando para sembrar lo que se llama inestabilidad, ingobernabilidad a los presidentes o gobiernos, ¿no es cierto? Que ellos no consideren que satisfacen sus intereses políticos y económicos. Es un fenómeno nuevo que no, no lo habíamos visto antes, ¿no? Porque antes los, los americanos, digamos, estaban a orden de invasión, invadían los países y sacaban a los, a los este, presidentes que no les gustaba a ellos. Pero acá la situación ha cambiado eh, y, y acá tiene participación en casi la mayoría de estos casos la, una cúpula de la Fuerza Armada. Entonces estamos asistiendo a una nueva modalidad de golpes blandos o de golpes encubiertos en América Latina. La pregunta es la siguiente, ¿no? este conflicto se, se agrava, les digo, del, do, del 2016, a pesar, ¿no es cierto?, a pesar de que la disputa en esos momentos luego de la, de, de, del fracaso, ¿no?, de, de, como gobierno de, de Oriente Humana, son las fuerzas de derecha, nosotros las que toman este, los primeros puestos de, en esa elección, este, primero Keiko y segundo PPK, y PPK, digamos, este, gana la elección precisamente con apoyo de, de los mal llamados sectores de izquierda, ¿no es cierto?, que votan por el más menor. O sea, ahí predominó el anti anti-Fujimori. Entonces, acuérdense ustedes, ¿no es cierto?, que Keiko Fujimori, imitando allá de la torre, el año 32, ella se declara presidenta moral del Perú y, y dijo que iba a gobernar desde el Parlamento, con sus 73 este, congresistas, o con 74 congresistas. Entonces, ahí empieza esta crisis política, digamos, que nos tiene ya más o menos 6 a 7 años, digamos, estancados, y no podemos, digamos, este, discurrir por una suerte de, Digamos, democrática que permita darle gobernabilidad. y esta situación se ha agravado a raíz de que el modelo este, económico neoliberal ha hecho crisis, ¿no es cierto?, como consecuencia del, del, del COVID. Y la cosa se ha complicado, y con la guerra de Ucrania, y con, con Rusia, hemos asistido, estamos asistiendo ¿no? a una coyuntura este, política mezclada con variables económicas, ¿no? fundamentalmente con la subida de la tasa de inflación. Fíjense ustedes, en 2016 hemos tenido ingobernabilidad, renuncia este, el señor PPK a su mesa se sube el Congreso, vacan, a, a, o destituyen a, al señor este, Vizcarra. En 2021, que es lo que está más cercano, este, Keiko Fujimori y las huestes fascistas toman la misma posición que tomaron en 2016. O sea, esto no es casual. Eh, sembrar la anarquía impedir que se gobierne este país con la finalidad de, de poder mantener privilegios entonces esta es una conducta política que ha debido ser condenada ¿no es cierto? por la mayoría de peruanos pero acá ustedes saben que hay muchos intereses económicos hay muchos intereses transnacionales que están en juego y la caída de, de Pedro Castillo tiene que ver con eso ¿no? ha sido un ametrallamiento si es la palabra digamos desde el, la segunda vuelta en un plano porque estado para derribarlo, para tumbarlo, ¿no? luego de desgastarlo, investigarlo, y llegar, digamos, a lo que se llegó ¿no? el 7 de diciembre. Entonces, estamos viviendo, ¿no es cierto?, una, una aventura en la cual hay mucha incertidumbre. No sabemos este, eh, por dónde el país este, se va a dirigir, al menos en este año, porque todavía no está definida, ¿no es cierto?, la, la salida final a esta crisis política. Pero históricamente, históricamente ustedes pueden entender ¿no? que toda crisis política no es eterna. Tiene que tener una salida. Hubo una salida del año 75, 76, cuando los militares tomaron el poder, dieron el golpe de Estado a Velasco, lo sacaron del poder a Velasco y empezó, ¿no es cierto?, es todo un periodo de protestas, de huelgas, de paros. Los militares se querían quedar en el poder en el gobierno, pero eso, digamos, este... No fue posible porque el pueblo, la mayoría de la población, ¿no? se levantó ¿no? contra el régimen militar. Y la salida política, ¿no es cierto? Por la gravedad de la situación política, porque ahí sí hubo paros nacionales, porque las fuerzas políticas de ese momento, tanto de derecha como de izquierda, se unificaron a un solo objetivo, sacar a los militares. Esa era la consigna en esos años. Ese, esa situación no se ha presentado, digamos, este, eh, hoy. 2023. Hay mucha gente que confunde las cosas. Y hace una mala lectura de la realidad. Esa situación se presentó más o menos en el año 2000, cuando se produjo digamos, este... una serie de conflictos contra la presencia y la reelección de Fujimori en el poder. Entonces ahí la, se hizo la marcha de los cuatro suyos y la consigna en ese momento, ¿no es cierto? Era sacar a Fujimori del, del gobierno, a de montesinos. ¿No? Y... Eso tuvo pues una, una, una cuota de, de sangre, de protesta, de, de, de reclamos a nivel nacional, que culminaron, ustedes lo saben perfectamente bien, con, una convoca, con la, la renuncia, digamos, de, de Fujimori y la convocatoria, digamos, a elecciones adelantadas. Entonces, tenemos más o menos una visualización de que esta crisis política tiene que tener una salida. El problema está en que muchos no leen correctamente la realidad. en este momento, ¿quiénes están protestando? Fundamentalmente este, son eh, los, los compatriotas de un sector de la zona sur, Ayacucho, apurímac Andahuayla, Puno, Arequipa quizá. O sea, la protesta no tiene un nivel eh, mayoritariamente nacional, está focalizada, y eso lo saben la, la, los servicios de inteligencia. Entonces, ¿por qué es importante precisar? ¿Y quiénes están detrás de las protestas? No son los sindicatos este, obreros, no son los sindicatos campesinos, ¿no?, entonces, hay un conjunto de fuerzas que, que están detrás de esta protesta que se mezclan con intereses de grupos o sectores de los mineros informales, de la tala ilegal, que tienen intereses particulares, privados, bien puntuales, no para que para tener ciertos privilegios del de gobernante. Entonces, el problema que hay en el sur es que no se ha precisado, ¿no es cierto?, este, la salida este, de los objetivos de ese, de ese movimiento, dicen la renuncia de, de, de, de Dina Boluarte. Si se presiona la renuncia de Dina Boluarte, lo que se viene, ¿qué cosa es? Sencillamente, la Fuerza Armada toma el poder, a través del general William y toda la cúpula militar. O sea, le estarían entregando el poder al Fujimonte Sinipa. Y ahí sí habría problemas. Y no estoy defendiendo a la señora esta. Estoy tratando de analizar qué cosa es lo que podría ocurrir con la renuncia, digamos, de, de esta señora según la constitución fujimote el que asumiría la presidencia de la república sería este, José William, el general el carnicero de la comarca, el general, y asumiría la presidencia del Congreso la señora este, Moyano, la secretaria de Keiko Fujimori. ¿No? O sea, tendrían controlado tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y podrían poner los ministros que ellos quisieran y, y podrían cambiar a los órganos electorales, porque el objetivo de ellos en estos momentos no es que se vaya Dina dina el objetivo de ellos es hacer la reforma de la, de la Constitución Fujimontesinista cambiar como cerca de 70 artículos para instaurar una suerte de, de bicameralidad, pero eso es, eso es lo secundario lo importante que ellos quieren es tumbarse ¿no? así como se han tumbado a Castillo, al, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y de la Omb. ¿Por qué? La razón es bien concreta, ¿no? La razón concreta es que ellos quieren poner a los nuevos este, miembros del Jurado Nacional de Elecciones para poder tener la garantía de que Keiko Fujimori sea elegida Presidenta de la República. Ese es el objetivo final de la derecha. Y leanlo bien, señores. ¿Por qué? Porque así como Castillo, durante sus años y seis meses, de, o ocho meses de gobierno, su objetivo era sobrevivir en el gobierno, ahora la derecha... El objetivo de ellos es salvar de la cárcel a, a, a Keiko Fujimori, porque se viene ¿no? el juicio oral a fines de año o comienzo del próximo año, donde todo, todo este apunta, ¿no es cierto?, a que el desenlace de este proceso va a ser una condena mínima de 20 años. Ya. Entonces, piénsalo bien. Renuncia Dina Bolarte. Segundo, convocatorio a una asamblea constituyente. Es un objetivo que está fuera, digamos, de, de la realidad en estos momentos. En estos momentos, no estoy hablando que, yo no, yo no estoy en contra de la asamblea constituyente. Sencillamente porque lo que, lo que está a la orden del día, ¿no es cierto? Es una coyuntura de tipo electoral. Leanlo bien, no es el asalto al Palacio de Invierno como mucha gente, en forma errónea sobre todo la gente de, de, de izquierda, lo entiende, lo entiende mal. No es el asalto al Palacio de Invierno, porque el asalto al Palacio de Invierno fue el, el, el momento culminante de la Revolución Rusa del año 17. Eso no sucede en el Perú, ¿no es cierto?, donde el partido bolchevique, ¿no es cierto?, dirigido por Lenin y Trotsky y Stalin, digamos, dieron la orden, ¿no?, de que el gobierno provisional que existía o lo que se llama hoy gobierno de transición en esos momentos, tenía que caer ¿para qué? para que el partido bolchevique tome el gobierno ahí sí existía una situación revolucionaria porque Rusia venía de ser derrotada en la primera guerra mundial por los alemanes la pobreza afectaba a más del 90% de rusos los soldados estaban sin pagas, sin comida y las masas campesinas pues este, estaban en completo abandono entonces alguna gente interpreta mal la situación, la coyuntura, hoy, enero del 2013, es una coyuntura electoral. Y lo que pasa, lo que pasa es que la derecha, la ultraderecha, está manejando los tiempos. Muchos de ustedes no se dan cuenta, el tiempo en política es muy valioso. Y el tiempo en política no es igual al tiempo cronológico con el cual no manejamos la mayoría de nosotros. Entonces lo que ellos quieren hacer es una, nueva, una reformar la Constitución para meter una serie de contrabandos y asegurar y garantizar la elección de Keiko Fujimori en las elecciones que eventualmente se convoquen en abril de 2024 o en diciembre del año de este año. En ambas situaciones, el objetivo de ellos es un objetivo que no es negociable. Entonces, este, las fuerzas populares, la que está protestando, que es este, parte del sur del Perú, no están leyendo, lo que encabezan esas, este, esas este, protestas no están leyendo correctamente la realidad. Porque la Asamblea Constituyente hoy, además, hay un factor fundamental. Si se convoca la Asamblea Constituyente, este, van a perder a aquellos que quieran cambiar la nueva constitución. Esto ya está estudiado, analizado, ¿no es cierto?, estadísticamente. ¿Ya? Y no se hagan ilusión, va a pasar lo que pasó en Chile. Eh, Pisen tierra, lean la realidad. ¿No? En Chile, el pueblo chileno rechazó por más del 60% de votos la constitución que hizo este, esa convención constituyente. Y acá el Perú, que es un país mucho más conservador que no tiene los partidos políticos de izquierda como hay en Chile, y no tiene la tradición política que tiene Chile, evidentemente con el control de los medios de comunicación, de las redes, de los diarios, de los periódicos, la derecha, la ultraderecha, fácilmente podría ganar ese referendo y las consecuencias las consecuencias digamos son fundamentales señores si, si, si por algo de motivos la, la derecha convoca a la constituyente y, y ellos ganan ese referendo se estaría legitimando no es cierto la constitución Fujimontesinista es una arma muy peligrosa ¿no? porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es recuperar no es cierto los más de 450 millones de dólares que se han saqueado en estos últimos 30 años, Realmente tenemos que recuperar las empresas estratégicas, tenemos que anular los contratos ley fraudulentos, tenemos que anular ese convenio de derivar los conflictos al CIADI, donde perdemos todos los conflictos porque esos, ese tribunal lo manejan los norteamericanos. y Por lo tanto, ¿no es cierto?, eh, esa estrategia de la Asamblea Constituyente no es materia de agenda. En estos momentos. ¿No? El tercer, el, el tercer este, objetivo que, que persiguen los este, manifestantes, ¿no es cierto?, tiene que ver con la libertad de castillo. Eso está fuera de cualquier protesta, ¿no es cierto?, de tipo masiva. Los movimientos sociales, los movimientos políticos, no se desarrollan en función de lo que ha hecho una persona que está acusada por corrupción. Porque estarían dando patente de corso a cualquier corrupto que asalte el poder y luego utilice a la población para tratar, lo cierto, de limpiar sus culpas. Eso es lo que quiso hacer Alan García en una oportunidad. ¿No? Toledo. Entonces, tampoco está a la orden del día, digamos, este ese problema de la libertad de... De Castillo. Así se molestan los castillistas. Sencillamente, ¿por qué? Porque él está pagando los errores, los errores políticos y legales cometidos. La mala defensa, digamos, que él ha implementado en estos últimos, este, en este último, último mes, ha tenido 15 abogados. O sea, no es un hombre serio. Pues. Yo soy abogado, ¿no? y, en, y sé cómo es esa relación entre, entre, entre el patrocinado y el defensor. Esto significa, ¿no es cierto?, que ha sido querido manejar la defensa legal. Eso es, eso es un absurdo, ¿no es cierto? Cualquier estudiante de derecho sabe y, yo, y les enseño a ellos, ¿no? Los que direccionan una defensa legal, la estrategia legal es el abogado. Para eso te contratan. Si el delincuente va a querer, ¿no es cierto?, manipularte a ti, abogado, a los objetivos que él quiere, los abogados no tenemos por qué defenderlos. Que se busque otro abogado que se preste a ser un títere, ¿no es cierto?, del delincuente. Entonces, tener 15 abogados en, en, en un mes es una muestra, ¿no es cierto?, de que no tiene estrategia legal. Está enredada de una serie de mentiras y por lo tanto él tendrá que asumir sus responsabilidades legales, si es que tiene alguna responsabilidad. Pero no puede comprometer, ¿no es cierto?, a todo un pueblo, a 33 millones de personas, en una aventura en la cual él, Aníbal Torres y Edith Chávez son los que tienen que dar la explicación al país y a los tribunales en su oportunidad. ¿Ya? Entonces les estoy detallando a ustedes qué cosas tenemos que hacer hacia adelante, porque para mí sería fácil, no es cierto, de manera irresponsable, decirle a todos los movimientos por Ciudadanos, ciudadano, sacamos mañana los convoco a la de San Martín, los convoco al patio universitario, vamos a marchar hasta el Congreso, ¿no? Este, ¿para qué? Ah? ¿Para qué? para que los gaseen, para que los, los, los, este... los maten. Y se le diga, o le digo, vamos a tomar el aeropuerto acá a Jorge Charles, vamos a tomar el, el Palacio de Justicia, vamos a tomar el Palacio de Gobierno, vamos a tomar el, el Congreso. Como lo dicen muchos mentirosos, demagogos, instigadores de, de la muerte de, de mucha gente. Porque ellos se escapan, ¿no? convocan a la gente, hacen toda la, la parafernalia, y cuando ya las cosas están calientes, dejan que, la, que, que esta masa, que esta manada transiten, ¿no? Transite, digamos, hacia, hacia, ¿hacia dónde? ¿Hacia el matadero? Pues, hacia donde está el ejército, hacia donde está la policía y que los avaleen. ¿No? Yo tengo experiencias en marchas, porque las la marchas tienen objetivos concretos, la protesta, las tomas de, de locales, tienen objetivos concretos. ¿Ya? Y, y en estos momentos, yo no me opongo a, a la protesta social que, que, que pueden hacer muchos este, este, compañeros, compatriotas, Inclusive yo este, este, eh, he asumido la defensa de algunos que han estado, digamos, con problemas en estas últimas semanas, porque son mis alumnos o los conozco por referencia, porque siempre los que caen son los muchachos. Yo jamás he visto que caiga un dirigente, un cabecilla, un jefe de organización en estas marchas, porque no están en las marchas. Los que están en las marchas son los muchachos, los que reparten volantes, los, a, a los que se llevan, digamos, para, para, para, para hacer burbo, pero los jefes no jamás están en las marchas. Van a la orden, tiran la piedra y se escapan, se corren. Porque son unos cobardes. ¿Ya? Entonces, yo por un principio de racionalidad, ¿no es cierto? Acá dice, ¿no? El, el objetivo, en, en mí le dice, ¿no? Es la restitución de castillo, cierre del Congreso, regresar a la cuestión de la y llegar una, una, una, una nueva constitución. La este, restitución de castillo, eso no, es, no está en la agenda del pueblo. Porque castillo no es el Perú, no somos los peruanos. El cierre del Congreso tiene su forma, su mecanismo. Hay dos formas de cerrar el Congreso: a lo bestia, ¿no es cierto? Mediante insurrección, armada, mediante push, un grupo de, de, de, de anarquistas entra al Congreso, le prende fuego, o como hacen los fascistas ¿no? en Alemania, en el año 31, entraron al en Parlamento Alemán y lo quemaron. Y luego le echaron la culpa a la, a lo, al Partido Socialista y al Partido Comunista, para desatar una cacería de brujas. Eso ya es conocido. O sea, están está mal, están mal porque no, no leen correctamente la realidad. La restricción de Castillo no es, un, no es una, una, un punto de agenda para nosotros. Eh, el otro punto. Eh, Cierra el Congreso. Restitución de Castillo, Asamblea constituyente. Están fuera de la realidad. Porque no estamos en una situación revolucionaria. Si estuviéramos en una situación revolucionaria le daría la razón. Según una situación revolucionaria, pues no, no se busca pues, el cambio de normas legales, ¿no? el cambio de constitución, nueva constitución, no, no. Los que conocen de política saben perfectamente bien, ¿no es cierto?, eh, lo que tiene que hacerse en ese caso. Lean, pues, lean, lean este. Lean este libro, ¿no? Acá tengo. Este, a la búsqueda del poder. ¿Cómo se toma el poder? ¿Cuáles son las vías? Entonces, ¿qué, qué, qué cosa les quiero decir? en El, el año 2000 de... El objetivo concreto, y que nos unió a todos los peruanos, era sacar a Fujimori del, del, del gobierno. Ese era el objetivo. No había objetivos colaterales como, la, como que regresen los, este, los congresistas del año 93. O, no, no, el objetivo era concreto, por eso se unieron todos los grupos. El objetivo, digamos, el año este, 76, era sacar a los militares. El objetivo no era que restituiera a Belagundia porque Velasco lo había sacado, están es fuera de la realidad. ¿Y, y, ¿Y cuál es este el objetivo ahora? Ya, que los maten, que los maten, este, que maten a los muchachos, que maten este, a la gente en, en estas marchas, en estas protestas, en este enfrentamiento con militares. Pero si son tan valientes, vayan pues, ármense ustedes y háganle frente a los militares, vayan a los cuarteles. Esto que, que escribe, que dicen, ¿no es cierto? Que son revolucionarios. Vaya, ¿por qué se esconden detrás de jóvenes, de estudiantes? Ya. Entonces, la salida política, ¿no es cierto? La salida política que se viene es una salida electoral. Es una confrontación entre el bloque de derecha y el bloque, llamémoslo popular. Dos bloques que se van a enfrentar en esta coyuntura electoral por tomar el gobierno. Porque la señora Duarte está de salida ya. Más temprano que tarde tiene que dejar el gobierno. Lo puede dejar este, en febrero, en abril lo puede dejar. Ese es su destino, dejar el gobierno. Y luego será procesada. ¿Por qué? Porque este, ella tiene que responder por las 28 o 30 muertes juntamente con todo el, el, el grupo de ministros. Entonces, ¿cuál es cuál, cuál hacia dónde se dirige el movimiento de protesta en estos momentos? Porque no es un movimiento insurreccional, señores. Aquel que cree que esto es una insurrección para, este, para tomar por asalto, digamos, este el gobierno está fuera de la realidad. Bloque de derecha, bloque popular. Porque es, tenemos que confrontar estos dos grandes bloques. Porque las elecciones están a la, a la vuelta de la esquina. Y si nosotros somos tan torpes, ¿no es cierto?, de que seguimos, que pase el tiempo. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Sin tener una organización mínima en el bloque popular. La derecha va a retener el poder por 5, 10, 15, 20 años más. Porque militarmente no van a poder... Estos que escriben acá están, están en la luna. Entonces la tarea es organización organización de ¿de quién? de todas las fuerzas políticas y sociales progresistas de izquierda, para, para hacerle frente a, a la candidata, digamos, de la derecha que es este en estos momentos Keiko Fujimori este, acá dice Rosa Masco, ¿no? al presidente Castillo no lo dejaron gobernar, pero era lógico que no lo iban a dejar gobernar, yo lo dije, en abril del año 2021, que van a hasta, hasta querer atentar contra tu vida. O sea, que esto no es un hecho de rosas, la presidencia, estás infiltrado por inteligencia, te van a tumbar gabinetes, te van a tumbar ministros, eso se sabía. Entonces, estoy planteando, ¿no es cierto?, una situación fundamental, porque ellos, la derecha, va a matar, la derecha, este tiene el poder en estos momentos con Dina Bolorte el fujimorismo tiene el poder con la cúpula militar Dina Bolorte solamente es una careta es una máscara ¿ya? y esto está verificado, fíjense la derecha ya empezó una, una campaña psicosocial para defender las bondades de la constitución Fujimontesista de del año 93 ya se han dado cuenta que un gran sector de peruanos cree, ¿no es cierto?, que el problema del Perú de estos últimos 30 años es precisamente la constitución de la corrupción montesinista. Y que el camino inmediato es restituir la constitución del año 79, en una primera etapa. Con eso se anula el modelo económico neoliberal, que es lo que les interesa a ellos. A ellos no les interesa Toledo, Alan García, no les interesa andar Urumala no les interesa... A ellos lo que les interesa es preservar su modelo, señores. Para eso se dio el golpe de Estado el 5 de abril del año 92. Entiendan ustedes, dieron el golpe de Estado para robarse el país. Y se lo han robado, en los 450 mil millones de dólares en estos últimos 30 años. El resto son tonterías. ya El resto de, de gente que, que cree que, que, la, que la derecha este, tiene interés en otra cosa, no. Los millonarios no quieren que se toque esa constitución. Pueden tumbar a, a Gino Abolote y pondrán a otra, pues, la pondrán a Lady Camones, de ATP. La tumban a Lady Camones pondrán a otro ellos tienen suficientes elementos. ¿Para qué? Tienen como ocho partidos en el Congreso. ¿Para qué? Para que no toquen su constitución, el régimen económico. Pueden traerse abajo a, a, a los comandantes generales de la fuerza armada, pondrán otro general. Censuran a ministros, pondrán otros ministros. Eso no es lo importante. ¿Ya? Entonces, porque la mayoría, ¿no es cierto? La mayoría, ¿no es cierto? De, de, de... Escuchen, eran dos bloques. Entiendan. La coyuntura hoy es armar un bloque popular fuerte unido. Un, una suerte de frente nacional, de un frente patriótico del pueblo. ¿Para qué? Para hacer frente a la derecha. Que tiene canales, tiene radio, televisión, tiene dinero, tiene las empresas. Y tiene siete partidos a su disposición. Si la derecha logra armar... Uno, o dos candidaturas, ellos van a contender en el poder y a llorar al río. Porque ese es su objetivo. Entonces, estos mafiosos lo distraen a ustedes, ¿no? Los distraen a ustedes con una situación de, de, de proceso de... Ahora viene el proceso de el Castillo, la condena a Castillo, ¿no? Este, este, le sacarán a Santa una serie de cosas que tiene desde los penales donde ha estado preso. Y Santa Rumana pues, es un candidato muy vulnerable, ¿no? Y... Ustedes se van a dar cuenta, cuando levante cabeza a Antauro, le van a, van a aprobar la, la ley Antauro, ¿no? Por la cual un condenado por secuestro o homicidio no puede, no puede ser candidato este, a la presidencia. Y se acabó. Que te planteas el amparo, que te planteas este tu hayas tu corpus, que vas al Tribunal Internacional, Luis. Eso demora cuatro o cinco años y, lo, y Antauro lo va a perder. Eso lo hicieron y lo han hecho muchas veces. Entonces, eh, eh, yo les digo, por amor de Dios, entiendan qué candidato puede liderar el bloque popular en estos momentos. Fuera de Andauro, que ha perdido la, casi la mitad de, sus, de su apoyo en estos este, últimos este, meses. ¿Quién? Y la derecha, una vez que esté en el poder, en, en, en ratificar el poder en abril del año 2024, no va a aplastar. No va a tener ninguna contemplación porque ya tiene el poder por cinco años más. Tiene el, el control de todos los aparatos del Estado. Y ratificará su, constitu su constitución fujimontesinista. Entonces, Santauro está fuera, de, de, de, fuera de, de competencia. Está eliminado y por las cosas que dicen, que señalan. Y Por ejemplo, ¿cuál es, su, ¿cuál es el programa de gobierno? Aplicar el plan Inca, señores. El plan Inca hecho por la cúpula militar. Este es el plan Inca. El plan del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada un plan hecha en el servicio de inteligencia, que tiene 31 puntos, de los cuales este, más de la mitad está fuera de... Está obsoleto. Porque este plan, ¿no es cierto?, este perseguía desarrollar el capitalismo en el Perú. O sea, ¿qué cosa era el Perú? Hasta 1968, como le he explicado. El Perú, era, a, a, a 1968, era una sociedad con cuatro velocidades. Un país que caminaba a cuatro velocidades, pero la velocidad principal la tenía la economía capitalista en la costa. La segunda velocidad la tenía en los Andes, centrales. Una economía de gamonales, de terratenientes. Una tercera velocidad de la economía extractivista en la selva. Una cuarta velocidad con una economía recolectora. Entonces es imposible que un país se pueda desarrollar con cuatro velocidades distintas, así como si un, un, una carreta jalada por cuatro caballos que van por diferentes caminos. Entonces los militares, estos mismos militares, porque es una casta, en el año 62, dieron el golpe de Estado para apoyar a Belaunde contra los latifundistas, y en el año 63 llevaron al poder a Belaunde. Pero Belaunde como un melo que inicialmente era un reformista lo pasaron por el aro y se cedió ante los intereses oligárquicos en damas entonces los militares luego de la, la protesta sobre la, la guerrilla de Blanco, no fueron guerrillas fueron este de estas acciones este acciones este, eh, violentas la que la que desarrolló Hugo Blanco en la convención y sobre todo las guerrillas el año 65, con Luis de la Puente Uceda, ellos se dieron cuenta, los militares, la, la, el, la, los militares, la gente más pensante, ¿no? como ahora lo, tan, lo, tan, lo, lo están este, estudiando. Dijeron, si nosotros dejamos la estructura social del Perú económica así como está, esto en menos de un año va a explotar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una, un gobierno de reformas para desarrollar el capitalismo en el Perú. Y tenemos que eliminar a quienes alogamos males, tenemos que eliminar la semifeudalidad y convertir al Perú en un país más capitalista. Eso fue toda la... toda la... el plan Inga. Con algunas estatizaciones, con algún tipo de, de medidas dentro de lo que se llama capitalismo de Estado. Si Adenasco no, no desarrolló un gobierno socialista, un Estado capitalista, una economía... perdón, este, una economía socialista. Desarrolló... Una economía de capitalismo de Estado, donde el Estado capitalista controlada por los militares manejaba más o menos el 55% de la economía nacional. En alianza con los sectores este, capitalistas tradicionales, no industriales, financieros. Ahí aparecen los grupos, los nuevos grupos, los nuevos niños del Perú, en, eh, este, en nuestra patria, ¿no? El grupo Romero con el banco de crédito que se, que, se lo, que se lo quitan a los italianos y así por el estilo. Esto no tiene programa, ¿no? Este, está a la deriva. Hablar de Plan Inca a estas alturas. Hablar de, de hacer la guerra a los chilenos, ya les expliqué. La guerra ha cambiado este, en el siglo XXI. Fíjense, y, y si en una hipótesis, en una, este, en una... cronía, Pantauro ¿no? fuera fuera elegido presidente, cosa que no creo que vaya a suceder, la guerra que él podría desatar contra los chilenos, por Arica y no sería contra los chilenos. entiéndalo bien. Sería una guerra contra los ingleses, contra los norteamericanos y contra los judíos. O sea, el Perú se enfrentaría a, a esas dos grandes potencias y a los judíos. Porque Chile es eso. Chile es una dependencia del, del poderío anglosajón, judío. Y harían lo que están haciendo con Ucrania, ¿no? Armarían con este misilería, armamento de última tecnología, los chilenos, y nosotros, este, con militares con generales de, de mandiles rosados, no tenemos la capacidad operativa ni estratégica para enfrentar una guerra que nos costaría más o menos cerca de 20, 20 mil millones de dólares. Entonces, está loco, está loco. Hay otras formas que se expliquen, ¿no es cierto?, que son mucho más radicales es la guerra económica, en la que sí podemos derrotar a los chilenos fácilmente. Y recuperamos nuestros recursos, nuestra soberanía nuestra independencia. Entonces, fíjense, el campo popular, la derecha. Entonces, este, ¿sobre qué base estamos hablando? ¿De, ¿De qué estamos hablando? Vamos a seguir hasta diciembre en esta situación, sin candidatos, sin organizaciones, sin partidos, o sea, la derecha pues va a tener el poder con toda facilidad por cinco años más. Entonces, ustedes tienen que tener claridad en esto, señores. Porque si no tenemos claridad, no tenemos los objetivos definidos, es bien difícil, es bien difícil que, que podamos dar una salida, digamos, a nuestro país. O sea, entiéndame, el objetivo es que Keiko sea presidenta, señores. Ese es el objetivo fundamental de ellos. Y a ese objetivo estratégico, digamos, ¿qué cosa le ponemos en, la, en, este, en el bloque popular? Seguir en las protestas. No tenemos hoy en estos momentos organizaciones, no tenemos candidatos. ¿Qué hacemos? Lastimosamente, pues la, la, la situación, la coyuntura es electoral. No es que yo sea un electorero, no estoy tratando de ser candidato a nada. No, sencillamente, no estamos en una guerra de trincheras, en una guerra de posiciones. No, leen mal, ¿no? Leen mal, ¿no? Además, en todo esto son los escritos militares. Nunca lo he entendido. Una chispa puede incendiar la pradera. Primero de enero del año 39. Además, estoy escribiendo, digamos, sobre... La, la coyuntura, digamos, en este momento en China, en la, en la guerra con el Kumiantang, con el Chang Kai-se, la guerra contra Japón y el inicio de la, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué posición iba a tener el, el partido maoísta? ¿no? Y acá se plantea, fíjese, acá hay, una, acá hay una una consigna fundamental. no Dice, todo variado, dice, todo variado en estos momentos. ¿no? ¿Y ahora? ¿Cuál es el, el objetivo estratégico? Dice, existe la necesidad de conquistar primeramente a las masas a escala nacional, abarcando todos los lugares. Y luego dice, luego ya se establecerá el poder. Esas son las condiciones reales, ¿no es cierto? De la estrategia de su partido en esa coyuntura. Porque cambiaron la situación, cambia la estrategia, pues. No es una estrategia monolítica. Entonces nosotros somos claros en el objetivo. ¿Qué cosa, qué cosa es lo que, qué, qué cosa es lo que queremos? El tiempo nos queda corto, de acá a diciembre solamente nos quedan 11 meses. Las elecciones la convocarán en, en marzo, para el abril del otro año. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántas divisiones tienes? ¿Cuántos batallones lideras? ¿Y por dónde vas a conducir a esos batallones? ¿A la muerte o al triunfo? Ese es el principio elemental de la guerra, pues señores. De la guerra militar y la guerra política. Y por eso yo le dije ¿no? a ustedes, que a muchos no les gusta, bueno, pues... Yo estoy leyendo la realidad política de mi país. ¿no? Yo le dije en 77, castigo ya es historia, se abre un nuevo periodo político en nuestro, en nuestro país. Yo, hoy, 8 de enero, le digo, no, no cae todavía Dina Boluarte. Pregunta: ¿es, ¿es fundamental que, que caiga Dina Boluarte para los objetivos estratégicos del pueblo? No. Puede caer como no puede caer. Si cae, asumirá a Williams. Con Williams tendría que cambiarse la estrategia. Porque con Williams va a ser una estrategia de choque, de enfrentamiento abierto. Eso es lo que quieren algún grupo de, de senderistas, ¿no? Pero, pero ellos no se enfrentan a los militares, ellos se esconden, se corren. Y dejan a la, a, la, a la masa como carne de cañón. Porque a ellos solamente le interesan los muertos. Una vez producida la balacera, lo que hacen ellos es recoger a los muertos, ponerles en un ataúd y pasearlo por las plazas. Para ganar adeptos. Y eso no es la, lo de ahora, señores. Eso ha sido siempre en la historia política de, de Occidente. Entonces, pregunta: ¿Qué hacemos? organización, del gran llámenlo ustedes como quieran, del gran frente popular, del gran bloque popular, del frente patriótico, como ustedes quieran todos tenemos que converger a eso inclusive el movimiento este poder ciudadano tenemos que hacer un solo bloque a la derecha porque Antauro no es garantía de nada si, si por algún motivo Antauro elegido presidente va a ser peor que, Castillo, peor que el gobierno de Castillo ¿Tenemos pues este, alguna otra opción con Verónica Mendoza? Evidentemente que no, ¿no? Verónica Mendoza ha gobernado Con Sagasti ha apoyado a Castillo, luego se ha peleado por los ministerios. Un ejemplo, una muestra. Verónica Mendoza tuvo el control del Ministerio de Economía y Finanzas con Pedro Frank ¿Qué hizo Pedro Franque con la economía del Perú durante el tiempo que el ministro de economía, él fue uno de los que promovió la ratificación con cerrón del señor este, Julio Velarde se puede confiar en estas personas el escándalo está despertado. tuvo el escándalo de los niños, ha embarrado en Acción Popular y, y creo que puede perder la inscripción como la perdió el APRA. ¿qué más hay en Izquierda? o en el bloque popular ¿qué otra posibilidad hay? no hay más entonces, no tenemos este, señores, este, abran los ojos a esos este, youtubers, a esos este, eh, amigos, compatriotas que, que están en las redes. Hay una desorganización total en el, en, el, en el bloque popular. Porque son anarquistas, pues. Porque son este son gente, este lo lo llamaba este, espontaneísta, ¿no? gente oportunista, gente voluntarista. Gente que cree que dar, este, hablar dos o tres idioteses en la Plaza Martín y darse la, la vuelta a la, a la plaza, eso es este, la revolución. Entonces, la consigna, lo que está a la orden del día hoy, señores, es organizémonos en las 24 regiones, en, en, en los 197 provincias. Forjemos un poder popular ahí, para derrotar, ¿no es cierto?, electoralmente a la derecha. Tanto en el Congreso, como en la presidencia de la República. Porque el gran error, ¿no? El gran error de Cerrón y Castillo y de todos aquellos que participaron en el 2021 es que no midieron, ¿no es cierto?, que el poder está en el Congreso. Así no nos gusta. Entonces le entregaron el, el Congreso, digamos, a la derecha, que supo manejarse con mayor rapidez y obtener un bloque. Ellos sí, hicieron un bloque de derechas. Entonces, me interesa ahora eh, contestarles las preguntas que ustedes crean convenientes, señores. Ahora sí, quería hablarles sobre el modelo económico, pero creo que lo dejo para la próxima sesión, porque es mucho más importante ver la parte política, ¿no? Porque tengo toda una, toda una este, exposición sobre lo que, sobre el desastre económico al que nos ha llevado, digamos, este modelo económico que está en la constitución fujimontesinista. Está resumido acá, ¿no? son dos tres cuatro curvas pero creo que eso lo voy a explicar la próxima semana entonces ahora pasaría a, a, a, a pasaría digamos a, a contestar las preguntas que me quieran hacer dice que el, el bloque también incluye a lo de la plaza que usted subestima no aquí en, en señores en un, en un bloque popular en un frente se olvidan cualquier tipo de contradicciones secundarias ya les expliqué, hay tres tipos de contradicciones. La contradicción fundamental que se da contra tu enemigo, las contradicciones que hay en el seno del pueblo, y las contradicciones que se dan a nivel de la organización partidaria. Es imposible borrar la contradicción, pero acá hay un objetivo mucho más grande. ¿Qué cosa nos, qué cosa nos va a identificar este a lo de, el, este bloque, este, este gran frente que, que tenemos que hacer? En la cual el movimiento por ciudadanos es uno de los impulsadores Fundamentalmente, ¿no es cierto? Es la anulación de este modelo económico. Para nosotros, hemos evaluado en muchos estudios en este caso, que la razón, ¿no es cierto?, de nuestra desgracia, nuestra pobreza, nuestro atraso es el modelo económico neoliberal, depredador, extractivista. Y para nosotros eso es fundamental. Hay que anularlo, hay que cambiarlo. Para otro modelo de tipo pluralista. ¿Qué dicen? Ya les expliqué la... la este, que todos los partidos que tengan esa visión, segunda, el, segundo, el segundo factor de unidad. Que se sancione, que se condene todos los asesinatos cometidos por este gobierno y el anterior gobierno. Ya que no se puede dejar sin sanción estos crímenes, son como los crímenes de guerra. Tercero, presentar un, un plan económico, ¿no es cierto? De, de, de, eso, eso se llama economía de guerra. Porque los economistas, si, si asumimos al poder que manejen la economía, Van a manejar una economía, digamos, que no es una economía normal. Es como la economía ahorita en Rusia. En Rusia no economía de guerra. En Estados Unidos tienen una economía de guerra. Porque son situaciones excepcionales. Entonces ese plan... Se lo, los, los, los, los 19 puntos que están desarrollados acá, se los explicaré, digamos, más adelante. ¿De dónde, eh, de dónde dices...? Eh, y Junior cierra que existe el neoliberalismo. ¿Quién es el tal ideología? Bueno, ese, ese es el gran cliché, ¿no? Que de esta gente que jamás ha leído pues, este, los libros y si lee folletos, o se deja, digamos, este, lavar el cerebro, ¿no? Por todas aquellas entidades este, financiadas por el imperio, por las grandes transnacionales, ¿no? Acá le voy a, solamente, esto lo, lo voy a tratar en, la, en una de las próximas Esta es la Biblia de los neoliberales, ¿no? Hay... Bomis. Yo se lo voy a explicar una, una serie de mentiras, de falacias que se llenan acá, y, y el más, este, el más citado, ¿no? que es Friedman. Y son cerca de 25 volúmenes lo ¿no? que hay, digamos, por explicarle a ustedes. Acá está toda la, este, todo lo que les, les venden a esta, a esta pobre gente, a estos estudiantes, de ideología, digamos, esta, esta ideología, esta mentira, digamos, por ejemplo, la, la, la de privatizar la este, educación y reemplazarlo por un sistema de vouchers. O sea, desaparecer la, la, la educación pública, ¿no es cierto?, y darle voucher a los padres de familia para que ellos escojan los colegios donde deben estudiar sus hijos, o sea, en empresas privadas. Esto les voy a explicar en una próxima sesión, para que, que vean la gran mentira, pero les adelanto. Ninguna de las ideas de Friedman, ni las ideas minarquistas de Hayek y compañía, ni de Murray, que es otro minarquista, se han aplicado en Estados Unidos. ¿Ya? Que es una economía intervenida, es una economía regulada. Tampoco en Inglaterra, tampoco en Austria. Menos pues en Francia, ni en Italia. En ningún país del mundo se han aplicado estas ideas. Porque la economía de mercado, el liberalismo y el neoliberalismo, digamos, han tenido que modificarse. Luego del crack del 29, luego de la inconvertibilidad que hizo Nixon el año 71 del dólar, porque estamos frente a una economía, ¿no es cierto? Una economía... Eh, virtual, una economía irreal, no una economía real, donde Estados Unidos y las grandes potencias tienen la libertad de imprimir, ¿no es cierto? La, la, los billetes que quieran, sin tener sustento real y sin tener sustento en reservas de oro. Y esa es la causa fundamental de la crisis económica mundial que estamos viviendo, que ha sido agravada por la por la guerra de Ucrania y, la, y el problema de la logística, ¿no es cierto? Y lo, el transporte que hay entre el centro, entre lo que es la factoría la fábrica mundial que es China, digamos, con el resto de, de, de, de mercados que hay en Europa y que hay en Estados Unidos, pero eso lo explicaré en otra, en otra sesión. Entonces, eso, esa, todas, esas, todas, esas, todas, esas, todas esas teorías, digamos, falsas de, de Friedman, von mis este, Hayek, Murray, son fáciles de refutar, señores. Es pura retórica mal redactada para sociedades que son diferentes a las nuestras. Sociedades que tienen 35 mil, 40 mil, 50 mil dólares per cápita, de, eh, de producto per cápita. O sea, teóricamente, gana pues 40 mil dólares al año, ¿no? Frente a sociedades como la del Perú, donde teóricamente se si gana 6 mil dólares, un peruano gana 6 mil dólares al año. porque ¿no? Es una verdadera mentira. ¿no? Porque ese per cápita, que conforme también les explicaré, es un, es un este, una variable engañosa. ¿no? Porque esconde, digamos, este la riqueza de, de 1% de, de, de millonarios Frente a la, a la pobreza del 90% de, de gente que vive de un salario de 1.050 soles o que no tiene ingresos. O sea, acá los libertarios, este, liberales, anarquistas, anarquistas, no la consigna de, de cualquier este, conferencia que haya mía o de cualquier otro que haya. les abra ustedes los ojos, entren ahí a atropellar. Yo lo que les pido, por favor, es que lo bloqueen, lo reporten, no entren a un debate. Por higiene mental no pueden ustedes discutir con una bestia. Ustedes no van a poder cambiar. Es imposible. Ya, a ver. Mire, la, la, la, la, la, las economías, las la, la, la, la, la grandes teorías de, de, de, de, de creci crecimiento económico es una cosa, desarrollo económico es otra cosa. Por ejemplo, este, este economista, Huelto este Mendoza, hace alusión a la bondades, ¿no es cierto?, de la constitución fujimontesinista, porque ha habido crecimiento económico. Obvio, pues, cuando Fujimori entró al poder, digamos, el PBI del Perú era más o menos 50 mil millones de dólares. Y cuando dejó el poder, era más o menos 150 mil millones de dólares. O sea, se multiplicó por dos o por tres. Pero eso es lo que se llama el PBI nominal. No es el PBI real, al cual tú tienes que aplicar un, un defactor, ¿no es cierto? Y un factor, digamos, que, que, que tome, digamos, a este, la variable, digamos, en un año determinado para hacer la medición. ¿Que ha habido crecimiento? Obvio, ha habido crecimiento. Pero no ha existido redistribución de esa riqueza. Los que se han beneficiado, los que se han enriquecido, han sido ese 1% ¿no? de multimillonarios. No solamente en el Perú, es el mismo modelo que se aplica a toda América Latina. Y el resto de la gente, digamos, el 90% de la gente, no ha recibido ¿no es cierto? los beneficios del crecimiento. Por eso algunos teóricos decían, ¿no? bueno, este, hay crecimiento pero no, no chorrea. El Perú crece pero no chorrea hacia abajo. No, jamás va a chorrear pues, porque está taponeado, no todos los agujeros para que chorre tan taponeados. Entonces la riqueza se va a seguir concentrando. Y un modelo, digamos, distinto, alternativo de economía plural, ¿no es cierto?, humanista, de, redistributiva, supone redistribuir la riqueza entre toda la población. Pero de una manera productiva, no de una manera asistencialista. Porque yo soy enemigo de, la, de, la, de los subsidios y de, los, y, de, y de las pensiones. Lo que se tiene que generar, digamos, fundamentalmente es crear empleo productivo para que una persona activa dé su trabajo, subir el sueldo mínimo al doble. A ver. Preguntas. Dice acá ya. ¿Y cuál es la solución para los problemas que estamos viviendo en este momento? Para que no haya más muertes. Organicémonos, forjemos un frente o un bloque popular. Organicémonos para hacer frente a la coyuntura electoral. Ahora, escúchenme bien, señores. El problema de ganar las elecciones es un problema, digamos, este, que se puede manejar. Porque eso depende de la conducta de los actores políticos de la forma como diseñan sus estrategias. Supónganse que ese bloque popular gana el gobierno por 51-49 se vuelve a repetir la historia de Castillo con otro presidente. Entonces el problema ya, el problema no es este cómo ganar una elección. Entonces, el gran problema de la, de la izquierda, el gran problema de los sectores populares, no saben gobernar, no saben crear riqueza. Y si no saben crear riqueza, si no saben gobernar, si no saben redistribuir, rápidamente se deterioran en el poder y la derecha contraataca y los, y los trae abajo. Entonces, la clave fundamental es cómo vas a gobernar el, el país, cómo vas a generar empleo, cómo vas a reducir o eliminar la pobreza, la miseria, cómo vas a descentralizar el Perú, cómo vas a. ¿Cómo vas a aumentar las exportaciones? ¿Cómo vas a generar la industrialización del Perú? ¿Cómo vas a generar tecnología para evitar la dependencia? ¿Cómo vas a lograr tú reactivar el campo en la sierra del Perú para no depender de los alimentos extranjeros, de la papa de Holanda, del arroz chino? ¿Cómo vas a educar tú a, la, a, la, a las nuevas generaciones? ¿Qué tipo de ciencia, de tecnología, qué tipo de humanismo le vas a... A diseñar qué tipo de formación cultural, pluricultural se va a estructurar. Ese es el problema. Ese es el problema de los estadistas. No es el problema de hacer una marcha, hacer una marcha, protestar, tirar piedra, eso, eso es muy fácil. Y algún torto, algún tonto dirá, pues bueno, alquilamos a los, a los gerentes, alquilamos a los, a los técnicos. No, no es así, señores. Un partido, una organización política tiene que tener un grupo de plan de gobierno un grupo de técnico que le dé la salida, la gobernabilidad, al que va a dirigir un país. Eso es lo racional, eso es lo sensato. Por eso que en estos momentos, yo no estoy en estos momentos tirando piedra, yo no estoy en puno, yo no estoy, este como dicen muchos este ingenuos, ¿no? ¿Por qué no baja usted, doctor, a, a la plaza, encabece, enfrente este, en a los militares? ¿no? Eh, creen que uno es estúpido, ¿no? porque eso es la consigna que mandan los inteligencia quemar a los líderes, quemar a la, a la gente pensante, ¿no es cierto? para empapelarla en 3, 4, 5, 20 juicios y tenerlo distraído eh, El problema principal el problema principal, ¿tú cómo sacas del poder con inteligencia racionalmente a los que tienen el poder hoy? a toda la derecha no es eh, tirar piedras y incendiar locales eso Puede ser para un anarquista, para un senderista, pero para nosotros gente racional. Sí, ya sabía lo de la tilde, lo he hecho a propósito, porque hay una banda de idiotas como tú, Antonio Galindo, que se fijan en eso, ¿no? Ya. Doctor, ¿usted cree que se adelanten las elecciones? Eso es irrelevante. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, tenernos a nosotros bien organizados. ¿Para qué? ¿Para qué? para afrontar, no para afrontar qué cosa, el conflicto que se viene. Señores, así lo convoquen en abril de este año, lo convoquen en julio, lo convoquen en diciembre o lo convoquen en, en abril del otro año, eso no es lo esencial. Lo esencial es organizarnos y tener una alternativa, bien estructurada con un plan de gobierno, con cuadros políticos, con líderes políticos y con cuadros técnicos para asumir el gobierno de un país. Y no estar como Castillo ¿no? nombrando ministros a pontuariados a delincuentes. No se puede improvisar. Ya, ya hemos, ya hemos este, visto la experiencia de Castillo. Porque el nuevo presidente va a ser cañoneado también si no es de ellos. Y van a buscarle la sin razón. Tenemos que estar preparados. Y van a empezar por sus ministros y por su familia. Muy bien, Fernando Lino, ¿cómo le hacemos frente a la derecha en las próximas elecciones? Ese es el problema fundamental que tenemos que resolver hoy. Ya, dice, profe, y si gana Keiko dice, se haría una guerra civil en 2024. Evidentemente que sí, pues. Va a haber una guerra civil. Y eso es lo que quieren los senderistas, ¿no? Agudizar las contradicciones, ¿no es cierto? Para ya, de una vez, definir esto en el campo militar. Pero lo van a aplastar, pues, señores, no entienden. Los centristas son tan burros que no entienden. Militarmente no pueden ellos. No han podido, estando en vida su, su jefe, ¿no es cierto? No, no lo van a poder hacer ahora. Y las guerrillas han evolucionado. Vean el ejemplo del, del M-19, ¿no? Que, que tiene un presidente ahora en, en el gobierno. ¿Por qué, ¿Por qué no leen la historia política de América Latina? Uno del M-19 ha sido es presidente de Colombia, un guerrillero de la, este, en Uruguay este, no, no me acuerdo el nombre, creo que era de los montoneros, ¿sí? ¿cómo se llama este? el Uruguay fue presidente de Uruguay Martín Ángel Valle dice, no, si la derecha toma el jurado y la ompe va a ser más difícil sí, eso es una buena este, reflexión, entonces hay que defender eso, ¿no? hay que enfrentarnos a la derecha y legalmente, con marchas, con lo que ustedes quieran, para tener un jurado imparcial. Dicen que Castillo era guerrillero, guerrillero, guerrero, no, en, en su cama. ¿Cómo es esta En tres puntos fáciles. Está acá escrito, pero no hay tiempo, no me quiero distraer, estamos en la parte política. La próxima, miren, este, en la próxima, miren, en las próximas semanas vamos a desarrollar este, los 19 puntos, ¿no es cierto?, sectorialmente de cada este, aspecto del programa. Económico y político que tiene el movimiento por ciudadano. Y no quiero confrontar con los programas de los otros partidos políticos. A ver si tienen, si tienen planos Desde el año 2000, desde el año. No O sea, que no es un Si nosotros si tenemos decisión, podemos ganarles. Para eso se marcha contra el cambio de. De esa manera no se, no se buscan. Ustedes están buscando la libertad de Castillo, Mujica, el presidente Mujica. José Pepe Mujica, guerrillero. Los senderos son tan brutos que ha cambiado la situación. En Perú no es 1980. Estamos en el 2022. Y no me vayan a decir que soy electorero. Que... No, no, sino que el mundo ha cambiado, señores, por favor. La situación es otra. Ya no es este, la Sierra Maestra de Fidel Castro en el año 59, no las guerrillas heroicas acá en el Perú. Ya no, ya. Y acá dice Yuko, no, Maldonado, la, la vaina dice, no es, no es llegar al poder sino mantenerse. No, mantenerse no, sino saber gobernar porque te puede mantener corrompiendo a la gente, como quiso hacer Castillo. No, llegas al poder y desarrollas una política, ¿no es cierto?, de Estado, para acabar con la pobreza, la miseria, la corrupción. Jorge su Curcio dice, la dirección social es lo mejor para la derecha el sistema actual, es la que lo considero. Claro que sí, la derecha domina. La derecha manda, gobierna cuando el pueblo no está organizado. Pues. Dice acá, este, pero si la derecha, dice Heracles, si la derecha, si la derecha su brazo político criminal, fuerza popular que ya tomaron el pueblo y garantizó, está bien pues, tienen el apoyo. ¿Qué, ¿Qué me está planteando Bregaray? Que nos quedemos sentados cruzados de brazos. La derecha tiene todo el no solamente tiene eso, tiene también la fuerza armada, tiene la policía, tiene la inteligencia. Pero históricamente contra eso, pues, el pueblo, cuando está organizado, ha marchado. Te lo estoy demostrando, ¿no es cierto?, con lo de Lula. Lula ha derrotado a la extrema derecha a los fascistas en Brasil. Electoralmente. Porque han tiene una estrategia ¿no? adecuada, ¿no? O sea, hacer un gran frente, ¿no es cierto?, un bloque popular. Donde han tenido que meter a gente de centro. Así pues, vicepresidente no es un tipo revolucionario. Acley y el vicepresidente de Lula no es. es un tipo de. Si puede decirse están está neoliberal, ¿no? Entonces no me pueden decir, digamos, que, que no hay estrategia ahí. Claro, entonces el, está muy bien ahí, es, es, es el, el bloque fascista de la derecha neoliberal, pero es el bloque popular, ahí está, esa es la definición. Doctor, ¿qué haría si me hacen cargamento en campaña y con quiénes? Ellos, eso, te, eso es previsible. Y ustedes, este, la estrategia, la, la estrategia está definida, entonces en este momento estamos en la organización, pues. A ver. ¿Cómo haría con, con Estados Unidos? ¿No planearía quererlo sacar? Este, este, hay formas, pues, si tú llegas al poder... Este, porque el hecho de que Estados Unidos sea el imperio, vas a tener dinero, ¿no? La prueba. Ahí tienes este, Colombia. Ahí tienes Lula, Brasil. Ahí tienes Venezuela, Maduro. Ahí tienes este, Bolivia, Arce. ¿Saben cómo mantenerse en el poder? ¿Cómo gobernar? Estrategia. Todo se reduce a la estrategia ¿no? y, a, y, a, y, a la, y a la existencia de, de pueblo organizado. ¿Que van a crear psicosociales? Claro que sí, van a crear psicosociales. mentira pero ¿cómo unimos ese bloque de, eh, popular frente al bloque de derecha? Y a veces la lucidez de ustedes, pues, ustedes tienen que presionar a sus líderes. Es una necesidad. ¿Quieren irse al, al precipicio del abandono? No, ustedes, la masa, tienen que presionar a sus dirigentes. Los evangelistas son de derecha, claro que sí, pues, es odio. Pero ¿se, ¿se les puede ganar? Claro que se les puede ganar. Porque ellos lo que quieren hacer es proselitismo y tener más privilegio como los católicos, ¿no? ¿Podemos aprovechar la marcha? Claro que sí, para, para sentar nuestra propuesta, nuestro plan, claro que sí. La estrategia de inteligencia, Poli Velázquez Alejandro dice, claro, esa es la base pues, de la política. Nosotros tenemos que tener una estrategia para desarmar la estrategia de la derecha, para contrarrestarla, para ganarle, para aplastarlos a ellos. Sin violencia, sin, sin luchar más. Y acá no entra, no entra Dios, no entra, Es un trabajo de los actores políticos, de ustedes, de, de los líderes, de los dirigentes, es un trabajo de hormiga, un trabajo boca a boca, es lo que llaman la, la publicidad bemba. Hay que ir a cada casa, a cada amigo, en cada fiesta, en cada reunión, estamos forjando una nueva alternativa, tenemos que cambiarle la forma de pensar. La metodología debería ser asamblea, asamblea, no, eso ya cambió ya, eso, la, la próxima reunión, este, es, es anuncio, vamos a hacerlo por el MIT, se le va a pasar la se le va a pasar la contraseña para que entren a, la, a esa asamblea, donde vamos a completar la comisión de los cuadros del Poder Ciudadano, estoy hablando, la gente que se haya este, registrado y escrito en el, en el formulario que está publicado en, el, en la página, ¿no? mi, mi página en la página de Movimiento Ciudadano, va a ser una reunión más cerrada. Para evitar que se, que se infiltren los inteligencia y todo este, este, este lacra, ¿no? que están detrás de... ¿Qué quieren destruirnos? ¿no? Porque esa es su estrategia, de destruirnos a nosotros, ¿no? que nadie levante cabeza, que hay que aplastarlos antes de que... Salgan a la televisión o, o logren, digamos, este tener cierto apoyo de la población. Eso es lo que quieren. Ya. el resto no nos debe preocupar, señores. El resto no nos debe no preocupar. Ya tenemos este cierta base ideológica ¿no? que nos une a nosotros. ¿no? Ya les he dicho, nosotros no somos comunistas. Ya no somos neoliberales. Ellos tienen otra visión del mundo. Nuestra visión del mundo es otra. ¿no? A ver, sería buena que planteé la federalización del país. No, la, de la federalización, conforme les expliqué en la clase pasada, el modelo es de crear seis grandes macroregiones en la Sierra del Perú y transferir de manera real. Todos los recursos, la economía, la tecnología, el poder de decisión, pero previamente hay que limpiar, hay que mandar a la cárcel a todos esos gobernadores, consejeros, alcaldes, ladrones, porque de nada vale que tú federalices el país y llegas este, crea 24 estados y en los 24 estados hay un presidente del estado que se roba, roba digamos, este, el dinero, pues eso es absurdo. ¿Qué más? Evo Morales tiene estos problemas, señores. Evo Morales tiene sus problemas en Bolivia, que para mí no. Él no eh, por, una, por un principio de no intervención, él no debe intervenir en nuestros problemas. Así como nosotros jamás entraríamos a ver los problemas internos de Bolivia. Y no se confunda esto con la solidaridad internacional, que ¿eh? es otra cosa. Pero nosotros los peruanos decidimos nuestros problemas, nuestros conflictos. Y no va a venir una persona un extranjero a decirnos lo que tenemos que hacer. Eso es un gran error. Nosotros no, no tenemos necesidad de tener ahí un, un sujeto ¿no? que, que, que nos diga si está bien o está mal estas cosas. Eso lo debemos rechazar. Por eso a los hermanos después pues, no le digo, ustedes tienen que decidir su destino. en Puno. Ustedes son peruanos, parte del Perú, no son bolivianos. Al contrario, Bolivia era parte del Alto Perú, sino el que Perú. Una decisión megalómana de Simón Bolívar, se creó el Alto, el, el, Bolívar, la República de Bolívar para ponerle su nombre. Y es por eso que perdimos el Alto Perú nosotros. El movimiento por Ciudadano es un movimiento humanista, un humanismo radical, no es un humanismo soñador, no es un humanismo contemplativo, que apunta a cambiar la sociedad peruana. Les he explicado a ustedes. Lean el, en la página del movimiento por Ciudadano está todo: la base ideológica, los principios, la, la estrategia inicial, están las la, la 19 grandes reformas estructurales que tenemos que hacer. ¿Democracia directa como Suiza? Sí, pues, pero. Suiza no es el Perú, pues Suiza no llega ni a un millón de habitantes, ¿no es cierto? No tenemos 33 millones de habitantes. Eso, es, eso lo enseña en teoría política, ¿no? En ciertas situaciones se puede aplicar la, la democracia directa, como en este caso el referente. ¿Yo soy partidario de la democracia directa? Claro que sí. Más que la democracia representativa. Yo estoy de acuerdo con que se restituya la constitución del año 79 en una primera etapa, de una segunda etapa, una vez recuperado todos nuestros recursos estratégicos, las empresas públicas, convocar a un referéndum para que la, el, el pueblo decida. Porque aquel pueblo es el titular del poder, si el pueblo dice que sí, sí, si dice que no, no, pues, nos quedamos con la Constitución 79, ¿cuál es el problema? ¿Qué más? Lo de la empresa para les expliqué, señores, este, pierden su tiempo, eso es... Está fuera de la realidad. No conoce lo que es este organización empresarial. En el mundo solamente hay empresa pública o estatal, empresa privada en sus diferentes modalidades ¿ya? y empresas comunitarias o sociales. Esos son los, grandes, los, los tres grandes modelos que hay en el mundo. Empresa para no existe. Es una mentira. Es irrealizable. Y cada uno de estas tres formas de empresa, digamos, se organizan en una. Economía, donde lo que yo creo, no y muchos economistas, entre el interés público y el interés privado debe primar el interés público. Por eso que no soy neoliberal, pues, si no sería neoliberal, partir de una economía rentista, lucrativa, de la ganancia. Bueno, quiero preguntas. Si ustedes me piden me pide que les explique, les explico. hay preguntas, la constitución del 93 tiene que ser anulada, les he dicho, la, la Fujimontesinista, ¿ya? Eso lo he dicho desde, desde el año 93, 94, lo he dicho, lo, lo, lo he proclamado, y la 79 es la que se va a implementar, ¿no? viene Antonio Galindo, del Estado, no es un empresario, pues ese, esa es la ideología, esa es la basura que le venden los neoliberales. ¿no? Hay, hay, hay cuatro, hay cuatro este, consignas de los neoliberales, ¿no? Uno, que el Estado es mal administrador. ¿Ya? Segundo, que las empresas públicas te producen déficits públicos, que tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos. Segunda gran mentira. Tercera mentira, que hay que programar el Estado mínimo, o sea, el Estado tiene que desaparecer a lo mínimo y el resto tiene que ser hecho por la empresa privada. Pero eso es mentira. Eso es falso. Lo que pasa es que hay empresas públicas que están mal gerenciadas, donde sus gerentes son unos corruptos, sus presidentes y directores son unos corruptos, están por favor políticos, a esos hay que mandarlos a la cárcel. Si nosotros gerenciamos Petroperú con una gerencia capacitada y honesta, esa empresa no te deja de dar utilidades que no bajan de mil millones de dólares al año, como lo tiene Rexol. ¿Qué diferencia hay entre Rexol, empresa privada, y Petro Perú, empresa pública? Que en Rexol nombran gerentes ladrones, incapaces, por razones políticas. En cambio, en Rexor, que es una empresa multinacional española, sus dueños se, se cuidan, ¿no? Pagan bien a sus gerentes. ¿Para qué? Para que les produzca mucho dinero, pues. mucha plata. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar a gerentes de, de primer orden, capacitados, petroleros, gente que conozca el negocio petrolero. O sea, eh, eh, eso no es una cuestión de que por la propiedad, no, no, sino por el que toma la decisión. En este caso es el presidente de la República o con el ministro de energía, pues y el ministro de Economía, ¿no? Ahora, este, hay que cambiar esta constitución, este, porque eh, sí, pues, porque es una constitución maldita, ¿no es cierto? Esporia, irrita, que ha generado todos los problemas, todos los robos de estos 30 últimos años porque nos llevan, y lo más importante es que nos lleva al atraso. Somos inviables con esa constitución. Solamente son viables, solamente ganan mucho dinero ese 1%. Ellos están felices. Ganan mucha plata. Claro, pues, para ellos hay crecimiento, hay todo. Se llevan el dinero, 450 millones de dólares, a los paraísos fiscales. No les interesa el Perú, no les interesa invertir acá en el Perú. Ya. Yeah. La, la población debe participar en el proyecto de ley, claro, sí. Participación del pueblo, claro que sí. Dice acá el Juniors que la constitución del 70 trajo pobreza y la del 93 se, re, se redujo eso. No, la del 93, que, tu, que ha durado 30, 31 años o 30 años, es la que ha producido la pobreza en el Perú como consecuencia de que del saqueo de la de una hemorragia de, de ganancias, de superganancias que han salido del Perú. Esas esa ganancias se han debido era en el país. La Constitución de 79 casi no fue aplicada ni por Belaunde ni por Alan García, porque en la época de Belaunde no se podía pagar la deuda externa porque estalló la crisis financiera mundial. Belaunde fue el que dijo que no se pagaba la deuda, el país estaba quebrado con Belaunde, porque comenzaron a privatizar las primeras empresas públicas con, con, con Belaunde. Y Alan García aplicó una mala política económica. No fue un problema de la Constitución del 79, sino de políticas económicas heterodoxas. ¿Por qué? Porque los apristas, con Alan García en la cabeza, habían empezado a saquear, digamos, este, el Perú, con los grandes negociados. Acuérdense ustedes del tren eléctrico, señores? Del BCCI, de la venta de los Mirage. Mucha gente no se acuerda. Y no hizo ningún tipo de política económica de desarrollo del país. Y se dedicó a robar, a robar y darle dinero a, a los grandes empresarios, a los doce apóstoles. Y luego de eso lo traicionaron. Le cerraron los créditos a, al, al gobierno y, y por eso comenzó a imprimir billetes, ¿no es cierto? Y se desató la hiperinflación que ustedes conocen. Ya. Bueno. ¿Y quién es? Eh, Yo les estadísticamente les pruebo que el, la clase media se ha empobrecido, se ha empobrecido con esta constitución. Estamos hablando del sector C, ¿no? Y las clases populares D y E están por, por los suelos. Esta gente dice que ha, ha sido una buena constitución porque la, la pobreza se ha reducido de 60% en la época de Fujimori. Hoy estamos más o menos, pasamos al 25%, luego hemos subido al 35-38%. Pero, ¿saben ustedes la verdad de esto? La gran falacia. Ellos dicen que la, la pobreza se ha reducido de 60-35%. a 35, porque ha habido crecimiento económico, no, eso ha sido un factor colateral. Yo les pregunto a ustedes, con esto voy a terminar este razonamiento, fíjense, que es fácil de entenderlo, ¿Cómo, ¿cómo se combate la pobreza en una sociedad, en cualquier país? La pobreza se combate con subsidios, dándole bonos al trabajador, al poblador, con pensión 65%, ese fue el modelo, ¿no es cierto?, saqueador que inventaron las grandes corporaciones. Usar al Estado nuestros impuestos para crear políticas públicas de subsidios. A esa masa, ¿no?, de los sectores CDI, tales subsidios. O sea, los neoliberales usaron nuestra plata de nuestros impuestos para que se le dé pensiones mínimas o bonos mínimos a esta gente. Y cosa que esta gente, que antes no tenía ni un sol de ingreso, le dieron ingresos de 200, 150 soles, 300 soles. Dice que de esa manera la pobreza se ha reducido. No, la pobreza no se reduce así. La pobreza se reduce, ¿no es cierto?, con políticas económicas de desarrollo. Donde los inversionistas privados vienen con su dinero y construyen, desarrollan inversión privada directa. Por ejemplo, generan fábricas para construir autos trabajo para 2.000 personas, 3.000 personas, y para los colaterales, que son los pequeños empresarios de, de esa área metalmecánica, 50.000 que se benefician. Entonces tú inviertes dinero y ese que no tenía trabajo, que era un desempleo, un desocupado, entra al, al, al circuito de la economía. Va a tener un sueldo de 2.000, 3.000 soles mensuales. Ya, o sea, de ser un, una persona sin ingresos va a tener 3.000 soles, pero no como consecuencia de un bono, de un subsidio del Estado, sino como consecuencia de la generación de qué, de proyectos económicos empresariales que te van a generar riqueza. Esa es la forma de combatir la pobreza, la miseria. Pero acá no, como son tan angurrientos, son tan ambiciosos, las grandes corporaciones con los gobiernos y el Fondo Monetario dijeron, no, hay muchos pobres, hay mucho, pobre, mucho muertos de hambre acá en América Latina, ¿no? ¿Qué hacemos? Si es que no le damos de comer, esta gente se va a levantar en armas, va, va a ser la guerrilla, va a ser la revolución. Allá, este, yo capitalista, yo inversionista, no voy a meter un solo centavo. Allá entonces tú Estado, tu gobierno, agarra el presupuesto y crea los subsidios, crea los bonos. Al Perú, desde el año 92, a la fecha 30 años, hemos gastado 100 mil millones de dólares en bonos, subsidios, pensión 65. Que es nuestra plata, nuestros ingresos, nuestros impuestos que nos quitan a nosotros. Ese dinero, ¿no?, se debió usar en proyectos empresariales en la sierra. Pero los gobiernos de Fujimori, por eso ustedes vieron que Fujimori regaló el Perú y se fue por toda la sierra regalando dinero. Toledo, Humala, Humala este, toma esto como si fuera algo pues este, brillante, una política pública de creció 65, ¿no? nuestro dinero desde presupuesto. Entonces esa es la gran mentira. Ya, esa es la gran mentira. Miren, y los capitalistas son, son tan angurrientos que no solamente este, destacan al Estado, dicen Estado mínimo, no, el Estado no debe existir, pero utilizan al Estado para tener ganancias ellos. Cuando ellos quieren meter plata, utilizan al Estado, las asociaciones públicas, privadas, ya les expliqué, ¿no? Tren eléctrico, metropolitano, las irrigaciones, todo eso es hecho con nuestra plata, con nuestros impuestos. Nosotros hemos pagado eso. Y luego de que el proyecto se ha hecho... Los gobiernos corruptos le entregan, ¿no es cierto? Le entregan el proyecto hecho al capitalista para que él se llene de plata, que explote el negocio. Segunda vía. Tercera vía lo han hecho con las sobresutilidades, las sobreganancias que tienen en, en las empresas que han logrado colocar en el Perú. ¿A través de qué? A través del manejo y del tipo de cambio. Cuando Fujimori de, de, de, entró al, al gobierno en el año 90, el tipo de cambio más o menos a proxy, ¿no es cierto?, era 0.39 centavos por cada dólar. Cuando Fujimori dejó el poder, o dejó el gobierno, se exilió en el año 2000, el tipo de cambio era 2.89, 2.90, casi 3. O sea, el sol peruano perdió, se devaluó, en más de 10 veces. Y ustedes me dirán, ¿y qué importancia tiene el tipo de cambio? El tipo de cambio puede ser el que genera más pobreza de los sectores que no tienen, con la inflación y el tipo de cambio, ustedes se vuelven cada vez más pobres. ¿Quiénes se enriquecen? Los grandes exportadores. Y para eso, ¿qué hicieron? Colocaron a Julio Belarte en el BCR durante 25 años, 75 años, para garantizarles la sangría, ¿no? la salida de dinero de nuestro país. Entonces, ese es el modelo económico perverso, maldito, que hay que anular, que hay que cambiarlo para que si hubiesen quedado los 100 mil millones de los subsidios, si hubiesen quedado los 450 mil millones de dólares de la transferencia de, sobre ganancias, más de 120 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, en transferencias hechas en, en APPs desde hace 30 años. Fuera de los proyectos que están haciendo, sobre todo las empresas mineras, ¿no? Las empresas mineras exportación más o menos 38 mil millones de dólares al año. ¿Cuánto se gana el Perú? El 30%, el 70% se lo llevan ellos. Y te dejan un ripio, ¿no? El ripio del 10% del cano. De todo lo que ganan, el 10% cero. Te lo dejan para que ahí se entretengan los gobernadores, los alcaldes. Y el gobierno central. Eso es desarrollo. No, pues, señores. Eso es un desarrollo. Eso es prolongar la miseria. Eso es el modelo económico. Por eso la clave, la esencia, ¿no es cierto?, de toda la lucha, la pelea, la gente tiene que saber. Es anular ese modelo económico. Anular la constitución. Fugía Montesinista el año 93. Restaurar la constitución del 79. Y Empezamos un proceso de crecimiento y desarrollo nacional a la vez. ¿Ya? Y con ello, digamos, probablemente este, se, eh, se, se, se, se, se empieza una política anticorrupción. Tolerancia cero a los corruptos. Cadena perpetua, ¿no es cierto? O pena de muerte a los corruptos. Los altos casos de corrupción. Bueno. Entonces, dice acá, vas a mandar a los mayores de 65 años y discapacitados a los africanos. Estoy hablando de pensiones, de lo que son subsidios, los lo que los que han cotizado, los que tienen aporte, deben ganar el doble de lo que están ganando en estos momentos. Yo soy este aportante de la 9, 9 90. ¿Cuánto te dan cuando te jubilas? La pensión máxima es 845 soles, me parece. Has o sea, aportado 20 años, te dan solamente 845. Y en la AFP es la mitad de eso. Porque la gran mentira, la gran estafa era que la AFP te da pensiones cuatro veces mayor que el, que, que el sector público. Y no ha sido así. Muy buena pregunta, Pavel ¿Por qué China devalúa su moneda? Muy buena pregunta, te lo contesto como economista. ¿Por qué? Porque se vuelve competitiva en sus exportaciones. Los productos chinos cuestan menos que el producto americano. Y con eso a los americanos los sacan de todos los mercados. ¿Por qué? Porque el martillo chino, ¿no es cierto? La, la, el, el, el celular chino, todos los componentes chinos, cuando tú devalúas la, el, el yuan, digamos, bajan de precio. Y se vuelve más competitivo, pues. El alto porcentaje de la informalidad hace que no se ingresen a la política. Claro que sí, porque esa es una política diseñada por las grandes corporaciones y por los dueños del Perú, ¿no? A alguien no le interesa tener acá una clase obrera, un sector de trabajadores organizados, sindicalizados, pero que tiene conciencia de su situación. No, no, no, eso es muy peligroso, ¿no? Tener esas centrales sindicales aguerridas, combativas, que convoquen paros. No. Ellos lo que quieren es tener 80% de gente, digamos, en las calles vendiendo sus productos, todas las chucherías, ¿no? La bebida, la gaseosa, las galletas, los bombones. Eso es no tienen conciencia este, laboral, conciencia de obrero. Ya les expliqué a ustedes, ¿no? ¿Cómo tú combates eficazmente a los comunistas? Los comunistas basan toda su estrategia en la conquista de la clase, la clase obrera. Entonces, los, los cuadros comunistas tienen que penetrar a la clase obrera y una vez que tengan control de la clase obrera, dirigen la, los paros, la protesta y la revolución. Entonces los, los, los grandes empresarios, los dueños del mundo se dan cuenta, no, entonces, este, que, que no hayan obreros, que sean informales. El informal, ¿qué cosa es? ¿Tiene pensamiento obrero o no? ¿Tiene pensamiento pequeño-burgués? Pequeño, ¿Quiere hacerse rico? Entonces, al, al, ¿no le interesa, pues? Al, al informar no le interesa, al ambulante no le interesa. No le interesa al... Al emprendedor no le interesa hablar de, de política, lo que quiere es ganar plata. los productos chinos son de mala calidad, ¿no? Este, son de mala calidad, pues. Así empezaron los americanos. Los, americanos, los americanos copiaron a los ingleses, los ingleses copiaron a los alemanes. Los japoneses copiaron a los norteamericanos. Así empieza. Toda política de desarrollo industrial comienza así. Claro, ¿quieren que todos los obreros sean ignorantes, pues? Los contratos se vencen en el 2023. ¿Qué problema hay? Este, los renovarán por cinco años más porque todavía no tenemos el poder del gobierno. Cuando tengamos el poder en... Se restituye la constitución del año 79 y todos los contratos quedan anulados, todas las pruebas. Así de simple es. Ellos saben, ¿no es cierto?, el peligro que existe si es que se restituye la constitución del año 79. Todo lo que han hecho, todo lo que han robado, todos los contratos de ley que han robado, todo queda sin efecto. Hablarle de Singapur sería otra otro, otro, otra otra disertación. Listo. Estados Unidos empezó la decadencia, pues todo imperio este, tiene, un, tiene un crecimiento, auge y caída. Siempre ha sido así todo imperio, ¿no? Y el que va a tener la hegemonía es el, son los chinos, pues. Ahora el problema es cómo tratamos con los chinos. ¿Qué, qué opina de Vargallosa y sus escritos políticos actuales de neutralización? A ese señor tiene que tomarlo en cuenta, ¿no? Este, señor, no, pues, no, no es analista político, pues. ¿Ya? Por favor, tengan un poco más de cuidado. Ustedes tienen que, si quieren aprender, aprendan de analistas políticos, de científicos políticos que hayan estudiado la política, ¿no? En serio. Un novelista que tiene una vida azarosa, que, que no aporta nada al Perú, que es un apátrida, ¿no? Porque ahora es este español, que es un marqués, ¿qué nos puede a nosotros? Sino si no, que es ese instrumento que la derecha utiliza para poder este, convencer a un sector de, de peruanos, ¿no? Que tontamente le creen, ¿no? La, la restitución de 69 es imprescriptible. Lo que pensó digo que no aportaron, lo abandonas en la miseria. No, yo no estoy diciendo que abandonemos a los que 65, le estoy diciendo cómo, cómo se creó este sistema. Pero es mucho mejor que la pensión 65, ¿no? este, idear otros mecanismos ¿no? o sea, que son mucho más eficaces y que contribuyan a la reactivación de la economía del de, de Perú, ¿no? Yo no quiero, este... Ustedes me preguntan a mí, yo no opino. yo, yo soy, yo soy eh, mire una, una diferencia entre el, el, el analista político y el opinólogo es que el opinólogo vive en un mundo de la subjetividad. ya Vive en, en un mundo de, de, de sueños, de posibilidades que no se van a cumplir, no de esquemas, de situaciones irreales, de utopías. Los analistas políticos, este, somos un poco, disculpen la palabra, somos más fríos. Nos basamos en el dato político. Sabemos manejar el dato, sabemos leer el dato, sabemos proyectar el dato. Y sabemos seguir el curso del dato. Y por eso es que podemos hacer prognosis política. Que podemos equivocarnos, claro que sí, les expliqué en la, en la sesión anterior que en la fórmula que les, que, les, que les puse, ¿no es cierto? Lo que tenemos que controlar es el factor de error, el MU. Si controlamos el MU... Con un set de disparivos, digamos, entonces este, nuestra predicción es mucho más precisa. Entonces hay una diferencia dismal. Pues. ¿Las AFP deben desaparecer? Yo creo que sí. Han demostrado en estos últimos 30 años que han sido un fracaso total. no. Y solamente las AFP han servido para financiar los grandes negociados de las grandes corporaciones de Telefónica, de Leche de Gloria, de las mineras. O sea, en lugar de tres plata capitales de sus países, han venido acá al Perú y, y se han, han usado los dineros del fondo de pensiones. En las AFPs. De negocio redondo. Porque el costo del crédito es mucho más caro allá en esos países que acá, acá está por los suelos, el costo del crédito. ¿Ya? Ya, entonces, a partir de la próxima semana, luego de la sesión virtual, se le va a entregar, ¿no es cierto?, las fichas. Son fichas individuales de afiliación. ¿no? Este, cada uno voluntariamente que tenga convicción, ¿no es cierto?, de, de cambiar este país, vamos a hacer ese trabajo. Muchos compatriotas, entonces, una vez que tenga más o menos un volumen de 100 fichas, lo va a entregar físicamente, lo va a entregar en una dirección, en la oficina que tenemos en Lima, previa a coordinación telefónica, para evitar que se infiltre la gente de inteligencia. O sea, no queremos que nos dinamiten por dentro, estamos tomando algunas precauciones, todos los equipos que están trabajando en este asunto, porque eso, eso pasa, digamos, a una comisión de digitación y de informática que tenemos en la partido. Que ellos se encargarán ya de hacer el trabajo técnico. La, la derecha puede ser batida acá en el Perú, señores. Este, Estados Unidos está en, en, ya en decadencia. Europa es en decadencia. ¿Sabe cuál es la muestra de la decadencia de la guerra con, con Rusia? Los norteamericanos, geopolíticamente o sea, no voy a hablarles. Los norteamericanos ¿no? este, son los niños del mundo hasta hace cinco años atrás. Pero militarmente, pero económicamente están en un colapso, ¿no? Por la política económica de finan financiarización, se llama eso, ¿no? O sea, su política económica, su economía no es una economía real. Es una economía virtual que se, que se sustenta en los bonos de la Reserva Federal Norteamericana, en la deuda pública, en el financiamiento de las guerras. ¿no? y en la emisión inorgánica, ¿no es cierto?, de circulante monetario, el dinero M1, M2 y M3. O sea, la economía de, de Estados Unidos está plantada sobre pantano. Por eso que los franceses le están devolviendo los bonos, casi todos le están devolviendo los bonos, quieren oro físico, porque se dan cuenta que la, la, la única reserva que, en la cual pueden ellos este, tener confianza es en el oro. Los norteamericanos no quieren, no pueden. Porque sería colapsar su economía. Y ahorita están sustentados solamente por los petrodólares. No por la garantía que dan los países árabes. De aceptar, de aceptar digamos, el dólar todavía como una moneda de circulación internacional. Pero cuando los árabes le dicen, Mira, ya, ya no quiero billetes, ahora lo que quiero es oro físico, en ese momento la economía de Estados Unidos va a entrar en, en como dicen, en trombo. Entonces ellos han querido... Destruir a los rusos, los rusos no son tan tontos. Porque los americanos provocan guerras, ¿no es cierto?, para fortalecer el complejo industrial militar que tienen. Si no hay guerras, todo ese complejo militar colapsa. ¿Cuánto representa el complejo militar en Estados Unidos? Más o menos 100 mil millones de dólares. En armamento, en tecnología, en satélites, en todo. Si no hubiera guerras en el mundo, ¿a quién le da las armas? ¿Se dan cuenta? Entonces hay una presión. Inclusive hay lobbies, inclusive cuando se ha querido regular el uso de armas en Estados Unidos, la, la, las corporaciones de, del rifle se han opuesto, porque sería matar toda esa industria de fabricación de rifles y armas en Estados Unidos. ¿Cuál es el signo de debilidad? Evidente que ustedes me van a entender para terminar esta disertación. En política, en la guerra, el que llama es el que está débil. El que pide negociar es el débil. Entonces, Biden y todo el, y todo la, y todo el imperio, digamos, desató la guerra este, contra Rusia, porque la guerra es entre, entre Estados Unidos y sus satélites de la OTAN, de la Unión Europea, contra los rusos, para destruirlos, económica y militarmente. Y el pretexto fue Ucrania. ¿Para qué? sencillamente para tener toda esa zona de, de Europa que era una suerte de, de colchón digamos de, de amortiguamiento de los rusos bajo su control tienen Polonia tienen lituania tienen Estonia y los no lo tienen pero está impacto con, con, con los rusos el que seguía era Ucrania tampoco lo tenía entonces como acá en el Perú ¿no? los, los, los americanos como hacían... hacía por un, un golpe de Estado en el año 2014, el euromed, O sea, al, al, al, al presidente prorruso que había lo, lo tumbaron y colocaron a un títere pro norteamericano Que iba a, a llevar a, a Ucrania hacia la OTAN, hacia el bloque europeo que depende de los norteamericanos. Entonces lo, lo, los rusos con Putin se dieron cuenta de ese asunto. Y por eso dieron, hicieron la invasión de manera preventiva. Se le adelantaron a los norteamericanos porque en la guerra, el que tiene la iniciativa, yo creo que ocupa posiciones en un territorio en el cual no estás, en gran cabecera de, de playa. Y si te atrincheras ahí, es bien difícil que te saquen. Los rusos lo probaron en Crimea, lograron anexar este, anexarse en Crimea, que era una provincia rusa. La recuperaron. Y luego ahora, ¿no es cierto? Ellos sabían que si, si Ucrania los rechazaba lo derrotaba, ya tenían este, toda la misilería norteamericana, digamos, a, en Moscú. Entonces ellos se han adelantado, ¿no? Y para eso han desarrollado toda la estrategia que ustedes conocen, ¿no? Este, les han bloqueado las reservas, la economía, les han metido sanciones, les han cortado la, la, la, la venta de gas. Entonces es parte de la guerra, ¿no? Entonces, el que es débil te llama en el amor, en la guerra, en la vida. Entonces, Biden, para mantener esta situación, ha tenido que sacar sus reservas petroleras para dárselos a los alemanes, para vendérselas, porque no se los regalan. Todos, todos, todos lo regala, todo lo cobra. Y se está quedando sin reservas los norteamericanos. ¿Dónde está el petróleo? ¿El petróleo está en Irán, en el Medio Oriente? o está en Venezuela. ¿Cuál de estos lugares está más cerca? Evidentemente, pues Venezuela. Eh, ¿Tiene capacidad, este, ¿tiene capacidad este, los países árabes para suministrarle petróleo a los americanos? No, porque ellos están comprometidos con los europeos. Entonces, ha tenido que llamar a Maduro, ya para ir a una negociación y tratar de reflotar parcialmente la industria petrolera venezolana. Ya está la Chevron allá, en Venezuela, explotando los pozos, está sacando el petróleo, se lo está llevando a Estados Unidos. Un negocio, que no hay ideología, ¿no? Eso es debilidad. Por eso que ustedes acaban de, de escuchar, ¿no es cierto?, de que desapareció el gobierno paralelo de Juan Guaidó. Ya no existe, ¿ya? ¿eh? O sea, Maduro es el único presidente de Venezuela. Segundo, Estados Unidos le va a devolver los 25 mil millones de dólares y las empresas, los grifos que hay en en Estados Unidos que se había apoderado, digamos, Guaidó con Guaidó, a este títere, como presidente de Venezuela. Sus reservas. O sea, Venezuela va a mejorar en algo como consecuencia de la guerra. Cuanto más dure la guerra, los norteamericanos este, van a perder más. ¿Cuánto duró la guerra de Vietnam? Duró de 1960 más o menos hasta... 1972-73 cuando se, lo, se firmó los tratados cerca de 14 años la guerra de Vietnam donde fue derrotado el ejército más poderoso del mundo ganador de dos guerras mundiales por eso que a estos, a estos amigos compatriotas no sean tontos no hay en, en, en, enemigo invencible un país hambriento, pobre como Vietnam logró derrotar al imperio militar y políticamente o derrotó militarmente. Entonces, ¿cómo no me van a ustedes a decir que no se puede, que la derecha controla esto, que tiene los canales, que no, que el ZINC, que no puedes, no puedes ganar una elección, no puedes tomar el gobierno, no puedes tomar el poder aquí en el Perú, sí. Pero lo que nos falta es organización, es convicción. Por eso te digo, confía en mí, en el equipo de Poder Ciudadano, que tienes que integrarte tú. Porque nosotros no tenemos nada que perder. ¿Me entienden? Entonces Vietnam derrotó política y económicamente a los norteamericanos. Y eso le costó a los norteamericanos, pues, le costó no solamente más de 100.000 muertos, más de los muertos que había perdido en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino lo más importante es que le costó económicamente. Quebró a Quebró Esa guerra quebró a los norteamericanos. Y por eso el, el año en agosto, en agosto de, el 28 de agosto de 1831, Nixon tuvo que salir a la televisión, y era un discurso donde dijo señores a partir de la fecha ya no hay el, el, la paridad oro dólar porque antes estuvo el dólar y que te daban oro que era el sustento del todo el sistema económico de Bretton Woods de que el dólar sea moneda de circulación internacional le costó le costó a los norteamericanos y su economía empezó desde esa época ha empezado a la. Entonces, la guerra, la, la guerra no es gratis, como dice, creo que es Friedman. Hay algo de verdad: no hay lonche gratis, no hay guerra gratis. Alguien lo tiene que pagar, el pueblo norteamericano lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar el pueblo ruso. Lo mismo pasó con los rusos en Afganistán. Y eso costó, digamos, la caída de, de, de, de, de la Unión Soviética. La guerra le costó a Napoleón su imperio. Y si le podrían narrar, pues, caso de caso. ¿no? La guerra le costó a Inglaterra dejar de ser la primera potencia mundial en la Primera Guerra En la Primera Guerra. Y esa pues, es la el destino, ¿no? Entonces, podemos hablar de política y cosas, pero acá estoy centrado en el Perú. Por ejemplo, no, no, no nos distraigamos. Nuestro problema no es con Evo Morales. Nuestro problema no es con lo que hace Álvaro allá en en México, o lo que hace Bukele allá en Salvador, podemos enterarnos, ¿no? pero ellos están viendo su, están viendo su partido, ¿no? Porque tenemos que jugar nuestro partido acá en esta cancha no esperen ayuda de terceros solamente nuestras fuerzas nuestras propias fuerzas del propio pueblo y no tengan temor, no tengan miedo a los militares a los policías ya los hemos derrotado, los hemos sacado del poder en el año 76, 77, 78 los hemos sacado del poder pero una vez que lo sacamos del poder cometimos el error de que la derecha estaba más organizada y la derecha se quedó con el gobierno, con Belagón. Engañó, estafó a los y de perones que votaron por él. Por eso no, se confundan ustedes. Tenemos que tomar el gobierno, tomar el poder y tener en palacio de gobierno y a 70 congresistas que estén decididos. ¿Decididos a qué? A cambiar radicalmente este país, no para hacer parches. Entonces, ¿qué cosa implica eso? Estar preparados, estar capacitados. ¿Qué creen que van a hacer un satélite con tres o cuatro de la Plaza de Martín, tres o cuatro estos idiotas libertarios? ¿Van a hacer un satélite y van a armar un carro en el Perú? ¿Qué es lo, que, lo mínimo que podemos aspirar? ¿Van a poder armar, van a poder crear una computadora propia acá en el Perú? Con sus cuatro estupideces que hablan de de los vouchers de educación, con lo que desaparece el PCR y todas las tonterías que hablan, ¿qué creen que van a poder, este, generar riqueza en la sierra? Cambiar la sierra, porque para mí la clave es cambiar la sierra. Si generamos riqueza en la sierra, de Perú cambia, el Perú se integra en una sola unidad económica. Ya, y yo no soy caudillo, yo soy el hecho, soy un tipo racional. Mi pensamiento, ¿no es cierto?, se retrotrae, ¿no es cierto?, es así, la cibernética, ¿no?, ustedes ven, ¿no?, cuando los misiles lo lanzan, los misiles tienen una inteligencia ahí, digamos que un, un programa que lo va direccionando, ¿no?, el objetivo puede irse por acá, entonces el, el misil cambia de, cambia de rumbo, se va por acá, eso se llama retroalimentación, mi pensamiento es un pensamiento reactivo, si alguien me dice que estoy equivocado, me demuestra que estoy equivocado, yo acepto el error, pero me lo tiene que demostrar, me lo tiene que probar científicamente. Yo no soy dogmático como la mayoría de estos liberales, comunistas. de. ¿no? Entonces, ese pensamiento es el que te lleva a ti a generar riqueza, a crear una gran sociedad, un gran Estado. ¿Ya? Entonces, hablaremos la próxima semana, el próximo domingo voy a seguir en estas sesiones porque ya estoy eh, terminando con unos compromisos para tratar de cambiar idea con ustedes. Como les digo, en la reunión del MIT, que será la próxima semana, ahí se le va a entregar la, la, la ficha de afiliación y todo el resto de, de asuntos que tengan ustedes que intervenir. Y les digo, ¿no es cierto?, les digo a ustedes, no tengan miedo a la política. Si ustedes son honestos, están capacitados, tienen derecho a gobernar este país. A salir de la miseria, no tiene usted por qué estar pensando en irse a Miami, irse a Europa, a estar de ahí de, de mozos, lavabaños. este es su patria, esto es suyo. Entonces, si ustedes quieren, tienen la capacidad, tienen el arraigo, el liderazgo, pueden ustedes postularse como congresistas. No, y acá no hay ningún dedo que va a decir, no, no, tiene que mostrar liderazgo, tiene que mostrar arrastre en la masa. ¿Ya? Y acá no se va a comprar, no se va a comprar la, las candidaturas. ¿Tenemos tiempo? Todavía tenemos tiempo. Si es que las elecciones son en abril del año 2024. Que somos electoreros, no somos electoreros. Pero es la única vía que tenemos habilitada en este momento. Ya le dije, hay dos vías. Claramente les he dicho la, la, la semana pasada. La vía armada, la, vía, la lucha armada, capturar el pueblo mediante la violencia, la muerte, la sangre, y la vida democrática. Yo escogí la vida democrática. Yo no creo en la vida armada. Yo soy un humanista. ¿Ya? Ahora, tú puedes enseñar la pradera, este, no con armas. Sinceramente, con el pensamiento, con la práctica como lo hizo Gano. Y esa es mi perspectiva, ¿no? Como humanista. Pero tampoco soy ningún tonto. Lo que es que en este, en, este, en, este, en este proceso van a haber soplones, infiltrados, oportunistas, derrotistas, pesimistas, tránsfugas, topo, gente que. Cuando, miren, cuando nosotros salgamos ya este, en los diarios, cuando, entonces se van a sumar más gente. Van a querer subirse al carro. No, y vamos a tener mucho cuidado, pues. Ya, entonces, este. ¿Por qué no tiene sus reservas en oro metálico? ¿Por qué? Porque es la política del imperio, ¿no? Como somos, tiene sus sirvientes en el Banco Central Reserva, solamente tiene papeles, tiene, tiene bonos en la Reserva Federal. El oro metálico está fuera de Perú. Y nunca lo van a devolver. No devolverán papeles o billetes de dólar. ¿Ya? Ok, señores, entonces nos quedamos aquí. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes